¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pican Rock a través del Canal 20 de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Fechas dispares para la Conferencia 1 en comparación a la Conferencia 2. En la Conferencia 1 hubo fecha doble entre semana. Vamos a estar hablando de eso, del clásico talense y de cómo se perfila, por ejemplo, el único invicto que tiene esta Conferencia 1. Pero arrancamos precisamente por los recientemente llegados al torneo Preferal los que provienen de la Liga Provincial. Este es el resumen de la Conferencia 2 en Pican Rock. En Santa Elena, Urquiza de Naranja recibía a ciclista vestido de blanco Y ese hombre iba a ser clave Pablo Bogado, en este caso desde el dribbling ¡Pumba! Bombazo 21.5 asistencias para el base para el... Y otro iba a ser este muchacho pasador con el balón Penetrando, rompiendo, convirtiendo 22 puntos y 8 rebotes Estuvo bastante fino ciclista desde la línea 76% y así empezaba a machacar en la ofensiva del partido 10 para Alem en Urquiza 19 y 7 para Rebechi. Lo veíamos con el triple de la antigua 18 para Godoy, 12 puntos 7 rebotes y 5 asistencia Para Forastieri Y esta destacada contra todos los pronósticos Convirtiendo de espalda Descontaba El equipo de Urquiza pero no le iba a alcanzar Frente a al ciclista que vuelva a ganar Aquí convirtiendo De mediana distancia Intentaba, Urquiza no podía y así lo pagaba caro Triunfo de ciclista 96 a 78 frente a Urquiza Duelo de punteros en San Salvador Sportivo de Celeste Recibía a estudiantes de Paraná Ale Madera en la individual Iba a ser clave 19 y 7 Secundado por este hombre Facu Ortiz 11 puntos Linda acción del zurdo concordiense Pero, pero Un tal Joaquín Fernández Iba a aparecer aquí Zurdazo primero Con esta delicatecen. El robo y la bandeja para estudiantes que iba a empezar a doblegar al equipo de San Salvador nuevamente. Joaquín aquí en la individual, penetrando, convirtiendo 16 y 6 para Facu Yung 17 para Pilota. Triunfalso de estudiantes 70-62 frente a Sportivo San Salvador. Partidazo en Villa Guay, se terminaba el tiempo regular. Cortinón de Mendoza Angelino pie firme Bombazo y empate provisorio 8 para Angelino Este es el cierre para el equipo de Villaguay. Lo podía ganar en la última pelota Largo triple Marraba Nos vamos a suplementario Les atacaba Sani en la rotación Facu Mendoza posteado Saverio que rompe asistencia para el mejor jugador de y Franco Portillo 17 puntos y 8 rebotes Pero desde ahí el equipo vestido de negro Iba a empezar a notar Y va a tener la preponderancia en el juego 14 para la 13 para Palomay, 16 para Fileu, la figura del equipo de Parque que se iba a llevar un triunfazo frente a Saninetti. Sobre el final, el mejor jugador amarillo, Portillo, iba a descontar la asistencia de Saverio. 13 para Díaz, 17 para Portillo. Lo cerraba Filiau con este broche. Triunfazo de Parque, 67 a 62 frente a Saninetti. La armonía de Verde recibiendo a Paracao, la armonía aún sin triunfos, Paracao hoy por hoy uno de los líderes y así anotaba el equipo de Verde con Blanc, 7 puntos para él, 16 para Rabina, 14 y 7 para Bichito Músico y este hombre Memo Rodríguez, la especialidad de la casa siempre presente, 21 puntos y cinco rebotes y el otro fue este hombre, 12 y 12 para Alecili que aquí lo dejan solo a Bichito Músico defendiendo, no lo doblan y Alejandro ya sabe lo que tiene que hacer y ha empezado a doblar por eso venía la reversa. Lo dejaban solo a Memo. Un peligro bombazo desde afuera. Y va a ser triunfo de Paracao. Que sobre el final iba a contar de esta manera con Bicho Musico. El goleador no le iba a alcanzar. Y entre los mencionados, Rodríguez y Sili lo cerraban al partido. 73 a 63. Ganó Paracao. La asistencia de uno y la conversión del otro. Juventud como local recibía a Huracán, se invertían los roles. Novelo asistiendo al lado, ambas figuras. Manu 18 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias. Y el experimentado interno, 28 puntos y 12 rebotes para Matías. Hablando de experimentado, No Paz Pass de Abel Pascual para Novelo, convertía a Juventud. ...que iba a dominar el partido desde la primera mitad... ...triunfazo el equipo de huechu ...en Huracán lo mejor, Diego Larcón 11 y 4... ...Carulla 10 y 6... ...triunfazo de Juventud 89-60. Sionista de Azul recibía a Ferro de San Salvador... ...con la necesidad de ganarle para alcanzarlo en la tabla de posiciones... Y en la pintura iban a ser preponantes los Fulmer, 14 puntos para ambos, 7 rebotes para Francisco y 9 para Juan Pablo, siendo las figuras del equipo paranaense. José Melchori 15 y 8. Gerard con 13 y 5. Y una vez más yendo para adentro. Anotaba sionista. Que lo iba a terminar quebrando en la segunda mitad. 9 puntos para Sangoy en ferro y 12 para Nico Guaita. Triunfazo de Sionista 78-63 que alcanza de esta manera a Ferro de San Salvador con dos victorias y una derrota. Las posiciones en la Conferencia 2 en la zona A queda un solo invicto, es Paracao, todo muy parejo en el medio, la armonía sin triunfo y en la zona B, Estudiantes se dirige como único líder también invicto, el resto muy parejo y Saninetti con cero victorias en lo que va al torneo. Próxima fecha en la conferencia 2, la cuarta, dicho sea de paso, Huracán en Villagüey recibe a Paracao en San Salvador, Ferro versus La Armonía, Juventud Unida recibe a Sionista, en Bernal Ciclista Parque, uno de los clásicos, Urquiza recibe al Sportivo San Salvador y en Concepción del Uruguay, Saninetti Estudiante. Este era el resumen de la conferencia 2 con tan solo dos invictos en lo que tienen cada una de las zonas. Pausa a breve y cuando regresemos vamos a tener el dato Schaffer hablando por supuesto del plato fuerte de la jornada que es el clásico tarense. Nuestras radios. Nuestro canal. Nuestras revistas. Nuestro portal de noticias. Ahora todos nuestros medios en, en un solo lugar. lugar.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 Segundo bloque de Pick and Rock, momento de ver qué pasa con la Conferencia 1. Habíamos hablado de que hubo fecha entre semana. Estos son precisamente los resultados a través de esta placa. Estos son los resultados de la fecha 3 para los All-TFB. Olimpia en Paraná no pudo frente a Central, fue derrota 70-81. Luis Luciano perdió por 4 frente a Ferro Peñarol. En casa le ganó por la mínima a BH. Triunfazo bancario, 70-58 frente a Atlético Estana Racing. Por 9, arriba de regatas. Y la máxima diferencia de la fecha fue el Social y Deportivo San José frente a Neptunia. Y habiendo disputado eh, esta fecha entre semana, ahora sí nos metemos de lleno con el resumen de lo que dejó lo mejor de esta cuarta fecha de la Conferencia 1. Imágenes desde Concordia de Blanco, el puntero y único invicto de la Conferencia 1 que así atacaba con rotación de balón. La iba a pasar mal central y se lo iba a terminar llevando sobre el final del juego. ...con una figura de Nagol Revelo... ...21 y 7... ...12 para Alexis Nech... ...16 para Fagalde... ...de muy buena producción... ...atacaba el equipo de Concordia y convertía... ...pero el goleador iba a ser... ...Carlos Benítez-Avilán... ...bombazo aquí... ...clave de central... ...para Ferro... ...19 para Joaquín de ...lo más destacado... ...ahí lo vemos con el bombazo... ...oportunísimo... ...Octavio Poque... ...lo mejor del equipo azul... ...24 y 10... ...y este doble clave de Benítez-Avilán... ...también para poner frente a central... ...y el triunfo... ...93-81... En Gualeguay BH recibía a Luis Luciano. Y ese hombre iba a ser una de las figuras. Lindo y lejano doble con tablero. 15 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias para Alfonso del Base Gualello. Y esa era la réplica de Luis Luciano. Tomás Fabricio, 20 puntos, 11 rebotes. 10 para Briceño. Y ese es Maxi Robledo desde el mismo lugar que castigó Bancario. Aquí un poco más holgado de tiempo. Convirtiendo, iba a ser una de las figuras también. 15 puntos, 10 rebotes y 3 triples. Lindo doble de... Del juvenil Valdani, que aquí rompía, y Maxi Robledo desde el otro lado. Triunfazo, de DBH sobre el final se cerraba desde la línea Luiso Germán Andrés con dos libres consecutivos. Ahí lo vemos, triunfo de DBH 64-60. Bancario recibiendo le voy a regatas alternando la localidad tal cual el Fitur y ese hombre iba a ser clave aquí revertiendo el balón el bombazo para Bancario Tomás Wagner 18 puntos y 8 rebotes Calderón 17 puntos en 40 minutos otro bombazo con suspenso para Bancario y esta era la réplica de Regatas 19 para Marty Dato 13 para Guido de la Bedova en 40 minutos 22 y 10 para Suárez en 38 minutos pero la figura iba a ser ese hombre Jerez aquí con asistencia para Wagner Teco Iba a terminar con 18 puntos, 13 rebotes en 40 minutos. Nueva asistencia a la penetración. Triunfazo de bancario 67-62. <risa> Duelo de animadores. Olimpia de casaca blanca. Si él lo atacaba al Social y Deportivo San José, reversa, bombazo. Iba a estar fino en esa parte del juego el equipo paranaense. Que aquí, con la misma moneda, lo encontraba a Lucas Azugue el bombazo, el triple, 5 de 9 desde allí, 17 puntos y 4 rebotes para él. Carulla que un día la defensa bollaba todo para encontrarlo otra vez al tirador. Fórmula repetida, resultado conocido, Olimpia comandaba, pero iban a aparecer también los bombazos en el Social y Deportivo San José. 20 puntos y 11 rebotes para Gaitán, la figura, Nahuel Vicentín, 23 y 5. Barreto aquí en el bajo, Marraba y corregían, Leo Carros con 14 puntos 4 de 8 en triples y así Sanjo precisamente atacando en cercanías del aro se ponía a tiro descontaba limpio sobre el final con esta corrida de carulla pero desde la línea le iba a cerrar Sanjo 71 a 75 triunfo del social y deportivo Neptunia en el estadio de juventud recibía a Racing y lo hacía de esta manera aquí con el lejano bombazo castigándolo al conjunto académico aquí yendo para adentro un partido que iba a dominar Neptunia y se le iba a terminar llevando por una diferencia más amplia Sobre todo en el final del juego Así descontaba Racing De todas maneras no le iban a alcanzar 17 para Gabochi 15 y 10 para Jorge Schaaf Nieto con 9 puntos Pero el dominador de Neptunia Iba a ser Cristian Pérez con 34 puntos perfecto en dobles Lanzando y convirtiendo 10 4 de 9 en triples Triunfazo de Neptunia 72 a 58 frente a Racing clásico talense que arrancaba así con esta imagen. Rivales no enemigos, el saludo entre los jugadores que estaba todo ok. O oh, no, Ezequiel. Claro, todo ok para arrancar. Primera ofensiva para Peñarol. Rotación de balón, paradito, bombazo triple. lo veía paniza Bien, bien, bien, bien. Vamos arriba, vamos arriba, decía el entrenador de Peñarol, pidiendo mayor intensidad defensiva, que aquí volví a notar y se ponía al frente desde el inicio Iba a tener un gran arranque Pero el Pichicho interrumpía las acciones Debían parar el juego Y así te acaba el equipo de Atlético Talacón Isaac Bondi Que iba a ser el goleador 12 puntos para él en 40 minutos Quimarraba arrancaba mal Y el que toma el rebote, Mauro Cerone Llega a posición ofensiva Aquí convierte la figura de Peñarol Y paliza bien, bien Puño apretado Vamos a marcar, vamos a marcar y la gente Peñarol que entendía el momento de su equipo, así la festejaba. Y los Atléticos que miraban cómo su equipo caía. Estamos bien, tranquilos, vamos a jugar nosotros, ya Palice en el tiempo. Fiorido, el entrenador de Atlético, pretendía algo similar. Cerón en la pintura convertía el piot, iba a ser determinante. No estamos bien, decía el hincha, ¿eh? así no va. Estaba fino Atlético que aquí descontaba. Vamos a ver estamos bien, vamos a jugar, decía Buscarriague. El capitán de Atlético Tala Y así se cerraba la primera mitad Robo de Peñarol La corrida de la otra figura También echaza reta en el individual Con tablero convertía 11 puntos Para el dominio del equipo talense Ya estamos en la segunda mitad Y empezaba Atlético Tala Su remontada con bombazo Y la gente, bien, bien Ahora sí, los aplausos para el equipo de Atlético Que descontaba en la segunda mitad en la pintura intentaba Para un lado, para el otro Contabrero la conversión Dale, fue falta Le decía Fiorido Azequiel Macías Se venía Atlético Tala Estaba adverso el partido Y este hincha se agarraba la cabeza Porque veía cómo pasaban los minutos Atlético Tala estaba por encima Del doble dígito en la ventaja Descontaba a Matías Oscar Reague, Su único triple en cuatro intentos Siete puntos para él Pero Peñarol y empezar a rotar el balón con la conducción de Pérez Dizalvo, 8 puntos para él. Y las figuras de Cerone de Chazarreta, dicho anteriormente, iba a llevarse el juego. Nico Bros, 7 puntos. González 5. Y las chicas así lo festejaban al bombazo, claro, porque Peñarol tomaba el control nuevamente del partido. Se consumían los minutos. No encontraba gol confiable atlético. Y encima, encima, el visitante convertía ese lindo doble por línea final. La gente le empezaba a festejar. Y el broche en el tanteador le iba a poner quién sino. Que Mauro Ceroni. vemos primero esta acción. Las chicas lo festejaban. Y Ceroni va a cerrar el juego. 17 puntos, 8 rebotes. Con esa acción. Triunfazo de Peñarol en el clásico. Así lo festejaba a su gente. El partido destacado en Pican Rock. Queda para el tricolor. El saludo de los protagonistas, rivales no enemigos 52 Atlético Tala, 64 para Peñarol El clásico talense y un partidazo que se cierra así Vemos la placa de las estadísticas y los porcentajes Como favorecen en dobles fundamentalmente al equipo de Peñarol Atlético Tala dominando los rebotes de todas maneras no le alcanzó y como siempre, los números, estadísticas y esa información jugosa que deja el básquetbol nos la presenta nuestro amigo Gastón Schaffer. de la atención del fin de semana estuvo en lo que fue la edición número 43 del Superclásico Talense entre Atlético y Peñarol. Fue finalmente victoria para los tricolores por 64 a 52 y de esta manera el historial entre ambos equipos por competencias nacionales y provinciales quedó con solo un partido de ventaja en favor de Atlético. 22 triunfos para Atlético, 21 victorias para Peñarol. Hay que destacar además que fue el quinto triunfo de Mariano Paniza dirigiendo en el clásico y desde su vuelta a la institución es el tercero de manera consecutiva dos en condición de visitante. Los primeros enfrentamientos entre ambos se produjeron en la temporada 1986, cuando ambos equipos contaban con presencia de jugadores extranjeros, mientras que después recién volvieron a verse las caras en 2011, temporada en la cual Atlético se consagró campeón. Peñarol Tuvo su momento de gloria en las temporadas 87 y 89, cuando logró la clasificación a la Liga Nacional C. No defraudaron, jugaron el clásico talense Peñarol y Atlético. Y la verdad que se mostró toda la pasión del básquetbol entrerriano. Más información, databasket.com. Vamos a repasar entonces la próxima fecha y la tabla de posiciones de la Conferencia 1. Tabla de posiciones, pasadas cuatro fechas, se empiezan ya a perfilar algunos de los equipos. Central, líder naturalmente, único invicto, lote de perseguidores con San José, Bancario, BH, Neptunia. El resto muy parejo, sin victoria, como lo vemos en el fondo de la tabla, Luciano de Urdina Rey. La próxima fecha, la 5 para los Old TFB, en Paraná Olimpia recibe a Ferro. Central, el puntero recibe a BH. En Urlina Rey, Luciano Atlético Tala, Peñarol Regatas, bancario en Olegoy recibe a Neptunia. Y en Olegoy Chú, Racing San José. Así llegamos al final de una nueva edición de Pican Rock. Pueden ver este programa en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos reencontramos la próxima semana. Chao, que pasen bien.